¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. El calor extremo que se vive en todo el estado está generando una gran demanda de energía y ello nos lleva a la necesidad de ahorrar electricidad. Calaiso ha emitido este martes una alerta flex a partir de las 4 de la tarde. Por ello, le pedimos a todos los californianos a que trabajemos juntos para evitar contratiempos y para ello podemos hacer lo siguiente. Durante las primeras horas del día, cargue sus celulares, tabletas, utilice la lavadora, secadora, lavatrastes, Cierre cortinas y persianas y asegúrate de utilizar el aire acondicionado antes de las 4 de la tarde. Después de esta hora, cuando entra en efecto la alerta Flex, apaga las luces que no sean necesarias. Desconecta los aparatos que no estés utilizando y evita hacer uso de los electrodomésticos más grandes. Los californianos han demostrado que cuando trabajan en equipo, logran todo lo que se proponen. Para conocer más sobre el ahorro de energía, visita la página flexalert.org.